En cuanto a las negociaciones, lo que vimos la primera semana sobre todo fue muchísima actividad de todos los negociadores y una cantidad enorme de, de borradores eh, informales que iban y venían, pero con todo entre paréntesis, digamos, y con ningún tipo de número sobre nada. Eh, ya llegada la parte de la sesión ministerial, el gobierno danés, digamos, que tenía la presidencia, comenzó a preocuparse por la falta de un borrador y empezó a, a tener sus propias consultas con gobiernos bilaterales y finalmente llegamos a que el, ayer, después de una negociación que duró hasta las 7 de la mañana el gobierno danés sacó una propuesta que no había sido consensuada con los demás países y que generó muchísimo descontento en el G-77, los países en desarrollo en general. Eh, están llegando los presidentes se supone que debe haber algo lindo para mostrar en la foto, así <risa> o sea que van a tener algún tipo de declaración, pero lo que sí sabemos es que no se está discutiendo ningún tipo de número sobre, ni sobre recursos ni sobre reducción de emisiones. Eh, por otro lado, el, la cuestión de, del, del maltrato y el respeto, digamos, la falta de respeto con todo lo que es la sociedad civil que viene hace años trabajando, está haciéndose todo de manera muy poco transparente, todo en salones cerrados donde no se puede entrar incluso se cerró completamente el acceso al centro de convenciones. Con lo cual, digamos que está siendo un proceso bastante autoritario y bastante oscuro para todas las organizaciones de la sociedad civil. Y no, no creo que sea muy fácil que lleguemos a un acuerdo demasiado rápido, tampoco. Aunque habrá que hacer todos los esfuerzos para llegar a México y para seguir insistiendo con los puntos de nuestra agenda. Eh, creo que va a ser bastante difícil y que es un proceso todavía muy, muy difícil y muy duro de negociación que los países en desarrollo están bastante cerrados eh, a aceptar, digamos.